Está con nosotros en el día de hoy, como invitada de este programa, Daniela Rivera de las Guaranas. Ella es la dirigente que siempre nos llama vía telefónica, eh, pero hoy está en vivo con nosotros aquí en De Mañana. Necesidades que afectan a residentes en el municipio de las Guaranas. Con ella vamos a conversar acerca de este tema. Buenos días, Daniela. Sí, buenos días, buenos Francis, días. Amado y al público. Adelante. Adelante. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las necesidades que afectan a la comunidad de las Guaranas? Que nos habían dicho por aquí que ya estaban trabajando en las distintas necesidades. Oh, ah, qué bueno. Eso es bueno saberlo. Sí, nuestra comunidad, eh, la Cenicienta de la provincia de Duarte, lo, a que las autoridades no voltean a mirar. A pesar de, de todos eh, los acuerdos que, que se han llegado, en el caso de la huelga que íbamos a hacer en el 2021, en noviembre, quedamos, la suspendimos porque iba, llegamos a acuerdos. Correct. Y ninguno de esos se ha cumplido. Entonces, lo que es el agua potable, están trabajando. Ya la cisterna la terminaron. Están llenando el tanque de ahí, de las guardas, y están haciendo algo. Pero ahora nosotros estamos enfocados, vamos a decirlo así, en un piquete que vamos a hacer en Santo Domingo, en obras públicas, el jueves. ¿Y cuál es el objetivo? Eh, las demandas son eh, la carretera Las Guaranas, la Enea, que prometieron empezar la, eh, el, en enero del 2022. Eh, la carretera que empieza ahí en Huiza por la bomba, hasta el puente de Camún, porque tiene muchos desniveles y han ocurrido muchos accidentes y han muerto personas por esa causa. Entonces estamos pidiendo es, eh, es una de nuestras demandas. También estamos pidiendo que se levante el puente de Agua Viva, que un, eh, de Agua Viva no, eh, los Riveras con la verma San José, porque está muy bajito, se entapona y cuando llueve. Ocurren las inundaciones en Aguaviva abajo, en Los Heriberas, en La verma San José. Y por eso queremos que sea levantado ese puente. Y el asfaltado de todas las calles. Porque allá lo que hay es callejones. Un desastre. Eso. eso. Entonces, Pasar por la Guarana es un desastre. Es un desastre. Mm. Definitivamente. Sí. Pero mira, mira que yo... Eh, tenía que ir a Cotuí, preferirme por aquí por Ranchito. Sí, es bueno por el problema de la calle, de la carretera. Desde de, de, de ahí de la entrada de, de, de la bomba, porque tiene mucho desnivel. La gente que no conoce esa carretera fácilmente se desliza y tiene un accidente. Los choferes eh, de, de, de, de transporte público, ya ellos conocen. La carretera, y no tienen tantos problemas, pero es eh, muy crítica esa situación. Sí, sí. Es muy peligroso Yo creo que la guarana debe de tener ya sus calles eh, acondicionadas. Y dígame una cosa. Me dice, pero el alcalde yo no lo siento. ¿Qué? El alcalde. ¿Ya hay alcalde? <risa> Allá hay dos. Espérate, explícanos eso, Daniela. Primera sí. vez que escucho en mi vida municipalista, bueno, sí, puede que se pueda entender que son dos, el alcalde y el, la vicealcaldesa o el vicealcalde. No, eh, es el encargado de personal, que es un profesor. Él manda más que el síndico. ¿Y el síndico es? Recio. Eh, doctor Recio, Reci. mi amigo Samuel. El doctor? Él ¿Eh? eh, no es doctor. Bueno. No, él no, estudió Reci, medicina, pero le faltaron sí, no, no, está bien. Para, para terminar. Pero no así que le decimos. Ah, bueno, pero no lo es. ¿A él estudiaba no, medicina, no sabía. Entonces, dígame sí. una cosa, ¿cómo es eso? Que el encargado de personal, aunque los ayuntamientos, y se lo he criticado a Siquió, que ha gobernado solo, porque no ha designado nunca, y es una obligación por ley, no lo decide el alcalde, es la ley. Esto es una crítica constructiva, pero él no lo ha querido ejecutar por un conflicto de intereses partidarios, y es que debe de gobernar con un secretario general que sea el que lleve la agenda del día a día, mientras él se ocupa de las cosas mayores. Pero no lo entiende, eso es la ley, un secretario general debe ser, y es posible que él sea secretario general, quién Daniela, el que esté dirigiendo allá. El encargado de personal, eh, y él, él es que, que manda prácticamente, ahí. eso es lo que dice la gente. Eso, ¿Y cómo entonces? ¿Qué hace el ayuntamiento de Las Guaranas? ¿No está asumiendo? Nada, está haciendo, usted ve, vea, rabalizado totalmente Esa calle principal que es un la cara eso es un desastre. de Las Guaranas un desastre. Eso es, es la desastre. pena, hierba, mire Pero no solamente eso, la organización del tránsito El tránsito más caótico Ay, sí. Peligroso Sí, sí, que, porque hay vehículos de todos lados La gente se para, se estaciona se, se como quiera y es una situación lo, que... Esa es una responsabilidad del ayuntamiento. Los vehículos los suben en las aceras, uh -huh. la gente tiene que tirarse a al la calle, al ¿sabes? pavimento. Yo llamé el otro día al director de AME, de aquí, para plantearle la situación. ¿Sabes lo que me dijo? Que le mandara fotos. <risa> los vehículos que están mal parqueados. Sí, pues, el, el director el de, la AME, de el AME aquí... Eh, de San Francisco. Ah, ya. Nada más sí. tiene que salir a la calle de la guardia. Sí que le mande que fotos, digo yo, Pero bueno, y eso me corresponde a mí. Claro. Pues sí, el ayuntamiento tiene eh, problemas con la comunidad y muy serio. Nosotros pensábamos si ¿sí un piquete lo vamos a hacer, un piquete allá al ayuntamiento? al ayuntamiento. Sí, la gente está así, loca por ese piquete. Porque ahora quieren un cementerio, hacerlo al lado de vertedero. Como que nosotros, eh, una, es una falta una de respeto. Que la, la una cuando la entierren lo lleven allá al lado de un basurero. Eh. No, no, no, es, inmun ¿Eh? es una inmundicia. No, no. no, y además de que hay que cruzar el río, el río Guza, Y Donde está actualmente ese ese cementerio de las Guaranas. Que falta terreno. ¿qué? No tiene acceso a más terreno. No, no, eh, hay. Terreno. Lo que pasa es que está en producción. Que la gente, ajá, no quieren, no quieren vender. Pero la misma gente de ahí, los dueños, hay que motivarlos a que le den la ampliación al cementerio de las Guaranas. El Campo Santo es el lugar donde se le da descanso eterno a nuestros seres queridos. Las comunidades que no le dan un verdadero descanso a sus seres queridos están fracasadas. De hecho, en otros países el cementerio es un atractivo eh, turístico. turístico. Una bueno. pregunta. Está claro que los grandes problemas que tienen las comunidades dominicanas eh, no se van a resolver de la noche a la mañana. Ahora, yo pregunto a, a ti, que eres una dirigente importante en la guaranas, ¿cuáles son las obras más perentorias que necesita la guaranas? El agua potable uh -huh. y el arreglo de las calles y la carretera que une a eh, las guaranas con la Enea y con Pimentel. Porque es, eh, eso es un callejón, eso es un desastre. El otro día fueron a ofrecer eh, que iban a, eh, a trabajar en los caminos vecinales, que al otro día, buque, no, no han hecho nada. Allá no, no se preocupa nadie. Pero el tema del agua, en una, en una de las entrevistas que ha tenido aquí, eh, eh mi amigo, Julio, Lizardo, mi amigo Julio exacto, Lizardo se habló de un tanque que eso iba o a, iba o a, había resuelto el problema del agua. No lo ha resuelto. Explícanos esa parte. El tanque está, está hecho. El, eh, una cisterna uh -huh. ya está hecha muy muy bonita, grandota, para llenar el tanque que uh -huh. va para Angelina, para Angelina y las guarnas entonces qué pasa ya están que lo llenaron mm -hmm. los desinfectaron y todo que las redes no están malas no sirven yeah. y cuando el, el director dio el primer palacio que yo estaba ahí y que yo le dije que el agua nosotros siempre hemos tenido problemas porque se quede en el camino mm -hmm. eh, el director dijo, estamos trabajando en la cisterna y en las redes. Mentira, que no estaban trabajando en las redes. Habían empezado, pero eh, el equipo y todo se lo habían traído para acá, para San Francisco, para trabajar, eh, para Madeja, porque uh -huh. tenían una situación okay. y uh -huh. no lo devolvieron. Ahora están haciendo, están trabajando, vamos a esperar, ellos dicen que dentro de 15 días va a haber aguas vamos bueno, a esperar que eso sea... Es buena así. noticia. Sí. Pero ahora nosotros estamos eh, enfocados en el piquete. cuándo es el piquete? El piquete es el jueves a la persona, a los guaranenses. Es decir, pasado mañana. Pasado mañana. Y se van desde las Guaranas a Santo Domingo. A Santo Domingo. A, Domingo. A, a obras públicas. A obras públicas, hacerle un piquete. Y han contactado a alguien que lo pueda que lo vaya a recibir, cuestión de que lo puedan lo reciban y tengan un resultado, ese, aunque va a haber piquete. Va a haber piquete, sí. El piquete va. Lo único... Bueno, estamos... Eh, esperando que la gente nos acompañe. Ya hoy sale una guaguita a anunciar. Okay. Y vas a tener transporte gratis, comida, su desayuno, o sea que van... Y la gente que no ha ido a la capital en estos días, o que tiene mucho tiempo que no va, va. que vaya para que vea cómo está la capital y que no ha ido nunca, que vaya y la conozca. También, sí. bueno. Claro. Y la vamos eh, a, las seis de la, a las seis y media de la mañana. Que vamos a partir. ¿Y, tenemos ¿Y cuál, es el, cuál es el lugar de encuentro? La, los lugares, la entrada de los jardines, la entrada de agua viva, eh, por la entrada de las flores y después lo nuevo. Esos van a ser los puntos de reunión. Bien. Bueno, están invitados entonces la gente de la guaras a esta actividad, que exige arreglo y reparaciones de cosas que están ocurriendo en esa comunidad. Gracias, Daniela, por tu participación. Muy Gracias bien. a ustedes bien. por recibirnos. Estuvo con nosotros bien. Daniela Rivera, dirigente comunitaria de las Guaranas, explicándonos la situación de esa comunidad. Y allá no hay alcaldía. No. <risa> bueno. ¿Y el hospital cómo funciona? Ay, no. El doctor nos dijo es todo lo contrario que, a lo que usted dijo acá, que, no, que nos qué. llamó y que nos han dicho otras personas. ¿De qué? de que los médicos no estaban atendiendo a los pacientes, de que eran con los celulares, alguien nos llamó y que, que no veían a los pacientes y le indicaban algo sin chequearlo. Él desmintió esa información. El, ay, papi, ay, ¿qué sería que le informó? Eh? Sería la, la doctora, porque fuimos y nos reunimos en una pequeña comisión porque teníamos quejas de que no hay camillero, un ciudadano haitiano, pero es un ser humano. Claro, no, no tiene que ver. Este, lo llevaron el 911 y cuando llegaron eh, no había médico para atender en emergencia el ciudadano murió porque el que estaba ahí se había ido porque había cumplido su horario y, no entró y otro el otro no había llegado entonces la, la doctora, la directora dice que sí que, que, que había médico que fue, que le dijo que, yo creo que se murió pero un presidente de Junta de Vecinos nos dijo que él estaba ahí y que no. Ay, Dios. Así, y el hospital, no. eso está manga por hombro porque eh, hace mucho que lo comenzaron a reparar. Y vaya usted, eso está. Sí, sí, está bueno, muy gracias fin, a Daniela Rivera.